Murió el pasado domingo a las 6 y 45 de la mañana El doctor José Rafael Abinader Destacado servidor público, académico, empresario, político Y padre del aspirante presidencial del partido revolucionario moderno Luis Abinader Dirigentes de esa organización política en esta ciudad de San Francisco de Macorís Lamentaron el deceso de Abinader Bueno, este, la pérdida de José Rafael Abinader indiscutiblemente que significa una, eh, algo irreparable en razón de que se trata de un hombre que pasó por la vida eh, con una hoja de servicio limpia, se desempeñó como secretario de finanzas en una ocasión y manejó los recursos de manera pulcra. Fue a Santiago, obtuvo una senaduría, hizo su papel. De manera que se trata de una gran pérdida, no solamente del PRM, sino de la sociedad dominicana en sentido general. Sí, claro. Eh, don Rafael Abinader, eh, de los fundadores del PRM, incluso, eh, yo diría, eh, eh, realmente él, eh, su partido eh, anteriormente, el partido... Eh, la alianza socialdemócrata que, que él presidía fue el partido que sirvió de base para cuando nosotros, lo que éramos la corriente mayoritaria dentro del anterior partido, entonces for, ya le diéramos eh, formalidad eh, como partido revolucionario moderno. O sea, estamos hablando de, de, de, de alguien eh, que tiene un gran valor. Eh, político y sentimental para nosotros, pero además eh, su figura, estamos hablando de un eh, de los políticos eh, que mantuvo una trayectoria, eh, una conducta intachable. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.